Esto es solo un gameplay de prueba. Debido a que mi PC no cumple con tarjeta gráfica, los FPS y la calidad gráfica es muy baja. Pero todo depende de los comentarios. Si quieren que siga subiéndolo, así solo debes apoyar el video y obviamente los siguientes gameplays serán mejor editados. Gracias. Vamos a hacer un amigo. 50. ¿Por, ¿Por qué no empieza? Dígame, amigo mío, ¿por qué no empieza la partida? ¿Por qué somos 47 en un lobby que no funciona? ¿Por qué? ¿Por qué? Dime, explícame Porque tengo lag de repente? Si sí, hace rato vi entrado y no... Ah, porque hay mucha gente aquí Bueno, aquí es normal que me dé lag Así que, tranquilo Miren ese lag, papá Bueno, no caemos cerca de una casa Pero tenemos una habilidad que nos hace brincar duro Pero no brincamos nada Genial En serio, se lo juro no, no, Aquí no llega nadie Cuando quieran bueno, a no ser que se encuentren a mí en alguna partida. Me van a ver aquí. Pero para acá no viene ni pepes. Uy, papá. Pero mira esa belleza de ahí. Pues son bien, bien mancos en este juego. Así que no me critiquen. Muy manco, No, no lanzo las habilidades cuando debería lanzarlas y así. Lo importante es que hay salud, ¿no? Oye, ahí mataron a alguien. A dos. Me voy a quedar con todo ese loot. Posiblemente me maten, pero... Oh my god. Epa, epa, epa. Vamos, vamos. Uy. Nunca había atinado tres tiros en mi vida, se lo juro. A la verga, estoy bien, pro, güey. O sea, ¿qué pedo? ¿Qué? ¿Qué? No, déjame tú matar a este wey, por favor No seas maleducado No seas maleducado a la verga Joder, este men Es escapista Hasta... Dios mío Y yo, más manco, no puedo ser Pinche pollo a la verga Ahí hay otro, güey. A la verga. A la verga. A la verga. No. A la verga. El a la no, güey, no. Por favor. Ten piedad. Ten piedad de mí. Ten piedad de mí. Ten piedad de mí del pollo, por favor. Te piedad de mí. Bueno, esto es todo lo que le he podido traer a miren, No sé por qué está, está caminando así. Pinche juego con bugs está en alfa, pero... Mira, lo mataron a la verga para que siga matando al JM, al, a su dios Güey, <risa> mira, mira esa verga, güey No mames Mira el otro pinche malo a la verga Güey, si te mata un güey que, no, que está bugueado, me voy a reír No, ya, el otro pinche pinche pro, mira A ah, la verga ¡Ah! ¡El Pinche bugueado está roto, güey ¡Pinche bugueado, güey! Comente. Esto es lo que le he podido traer de gameplay a 20 FPS, pero sé que pronto mejoraremos, así que bye.